Susana, la Oriental 34. Si hay algo que la historia se encargó de demostrar, es que Susana no es ni lerda ni perezosa. Tal es así que una vez más salió a jugar fuerte en un año electoral de nuestro país. Le tiró flores al presidente Luis Lacalle Pou, palito por elevación para la dirigencia argentina. ¿Qué más, presidente, es? ¿Qué más de Susana siempre enamorada de Uruguay Y ahora de su presidente Chocolate por la noticia Claro, porque ella es uruguaya Como Gardel y el dulce de leche Vamos arriba a la celeste bo! Según los expertos me dicen que tú eres sin dudas, la mujer más acaudalada y con mayor fortuna del mundo del entretenimiento. No de, digamos, de ambos el, lados mira del mundo. De mira la, la, la cinta Plata. argentina si te escucha. Por suerte, yo soy. Me dice. Uruguaya. Me dice. Uruguaya. Todo es una, siempre una sonrisa. La verdad es que me siento como en mi casa. Y aparte tienen un presidente muy envidiado. ¿Hace cuánto se ha visto Sí, muchos meses. Bastantes meses. Hace un año, pero estuve firmando sí, ese video. Y me alegré que, me, bueno, se me llamaran para vacunarme. ¿Qué opinas de las repercusiones que tuvieron tus dichos de que no querés volver a Argenzuela? Lo que no quiero es Argenzuela. ...no voy a vivir en Argenzuela... ...y hay mucha pobreza que vaya la gente al campo... ...nosotros siempre fuimos el granero del mundo... ...y bueno, hay que, no sé... ...hay que enseñarle a la gente, por ejemplo... A ...la gente del norte a plantar... ...a tener gallinas en el gallinero... ...que el pueblo que se levante y diga... ...no, basta, basta... ...este, sí, eso es lo que yo me gustaría... ...porque no, no puedo sufrir a la gente así... ...es lo que pienso... Sí, yo quiero la Argentina en la que viví todos los días, en la que nací, en la que viví. ¿no? Esto no me interesa. Una Uruguaya más. Sí, total, total. Bueno, tan bello el mar, esa cosa divina de, de geográfica. Este, y después la paz que hay, ¿viste? La, la tranquilidad, la gente que está, no está agresiva, están calmos, todo de buen humor, de sonrientes, qué sé yo, es, es lindo.